Vamos entonces con algunos modelos, principalmente para entender cómo la historia del trabajo científico de los procesos atencionales. ¿sí? Eh, recuerden ustedes que los trabajos científicos, eh, eh, los trabajos un poco más de laboratorio, sistemáticos, comenzaron a hacerse a partir de eh, el, la, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, esto no es diferente para los procesos atencionales. Entonces, eh, esto básicamente, y es más una postura norteamericana, en Norteamérica se van a comenzar a estudiar algunos de los procesos eh, y se van a comenzar a escribir y a publicar resultados mucho más sistemáticos sobre el estudio de la atención, principalmente ya después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de desarrollos que se han hecho durante las guerras. Uno de estos intentos es el modelo de filtro de, de Broadbent. ¿Sí? Este modelo de filtro de Broavent es, un, es, es como uno de los estudios sistemáticos más eh, clásicos, antiguos, de, para estudiar científicamente la atención. ¿sí? Eh, básicamente Broavent y su equipo estaban interesados en algo que yo creo que todos nosotros hemos percibido, y es el efecto de la fiesta, ¿sí? el, el, la escucha durante una fiesta. Entonces durante una fiesta, durante, cuando hay ruido, eh, nos, y alguien está hablándonos cerca, pues nosotros podemos enfocar como amplificar uno de los oídos sí para escuchar o atender seleccionar ¿no? o sea, en últimas ese proceso voluntario si la persona te gusta con la que estás bailando sí te, te atrae el tema lo que está diciendo pues tú vas a amplificar lo que esa persona está eh, diciéndote, ¿no? A pesar del ruido, de la canción, de la música, de las otras personas hablando, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso voluntario de seleccionar uno de los dos oídos para comprender, filtrar mejor lo que se está eh, diciendo, fue estudiado por Broad, y, y de eso va a depender el desarrollo de gran parte de la tecnología de telecomunicaciones basadas en la audición, ¿sí?, del sonido en estéreo, de, eh, de, de las comunicaciones basadas en radio, más adelante que va a dar lugar a los celulares, ¿no? Para resaltar la señal y atenuar el ruido. ¿Sí? Y eh, esto, pues, fue una investigación que en sus inicios fue financiada incluso por el ejército norteamericano para eh, durante, eh, durante la Segunda Guerra Mundial para poder tener comunicaciones más eficientes. Sí, ese es el origen de este tipo de estudios. ¿Y qué fue lo que descubrió probablemente Que efectivamente los seres humanos tenemos la capacidad de voluntariamente, dependiendo de las órdenes de la tarea, por ejemplo, atienda uno de los dos oídos, atienda el de la derecha, atienda el de la izquierda, de seleccionar la señal que se nos está presentando y en ese momento cuando se les, no podemos atender los dos oídos al mismo tiempo. O atiendes la derecha o atiendes el oído de la izquierda. Y la información, lo que va a proponer, por eso se filtro, es que el, el oído no, la información que se pasaba a través del oído no atendido ¿sí? desaparecía de la conciencia de la persona. ¿sí? La persona simplemente no era capaz de reportarlo, ¿sí? como que se eliminaba. Entonces decía, esto es un cuello de botella que se le llamaba también el modelo de cuello de botella, de filtro precategorial o modelo de Sí, Entonces tenemos unos un, una gran cantidad de estímulos compitiendo por llegar a nuestra conciencia y habría un filtro después de la, del, del sistema sensorial ¿sí? y ese filtro lo que permitiría es eh, eh, simplemente el dejar pasar la señal que nos interesa, eliminar la que no nos interesa y esto es lo que se podría, de lo que se podría ser consciente y se podría recordar más adelante. ¿Sí? Ese es el famoso, vean la, la década, esto ya fue llegando a la década de los 60, donde van a tomar pues, gran importancia todos estos modelos basados como en cajas, flechas, eh, o sea, como en procesamiento de información. Bien. Entonces, este fue el, el básico, el, el, el modelo clásico de Broavent, que era principalmente sobre atención selectiva. En, la, en, en el canal auditivo, bien, él entonces se da cuenta que a las personas se les favorece procesar por aparte y atender por aparte cada uno de los oídos y no tanto mezclar lo que se le dice por ambos oídos. Sí. Eh, Luego van a surgir los trabajos de ya hacia la década de los 70, los trabajos de Annie Trishman. Ella, ella pues, tiene, quiere estudiar esto a través del sistema visual, dado que ella pues, propone que eh, se usa más el sistema visual que el sistema auditivo en seres humanos. Y, y, y ella, eh, ella comienza a hacer trabajos con simplemente percibir eh, letras o estímulos competitivos en el sistema visual. Sí. Y lo que, ella se, lo que ella va a proponer es que en realidad no es que se elimine la información no atendida, sino que se atenúa. Entonces, que de cualquier forma, lo que no es atendido puede, que esa fue la gran crítica al modelo de Broavent, porque parecía que el filtro no era tan rígido, sino que el filtro era más bien, en lugar de un filtro era un atenuador, entonces las personas así no le prestar atención al otro oído, de alguna forma podían más adelante eh, reportar o podrían ser influenciadas por esa señal. ¿sí? Entonces, Anitrisma va a proponer el modelo del atenuador, ¿sí? entonces ella dice que lo que hay es un conjunto de señales, hay un atenuador que me permite resaltar la señal que la tarea o mis intereses me, me, me, me están eh, proponiendo y el resto de la señal no es, de, no es que desaparezca, es que es atenuada. Y la señal que es atenuada, pues, será menos accesible a la conciencia y podrá tener menos efectos en el control del comportamiento hacia el futuro. ¿sí? Entonces, ella usaba tareas como esta, como, por favor, encuentren la letra T. ¿sí? Entonces, ella, este, la gente buscaba la T. Y, a y encontrar la T, pues entonces, eh, si habían pocas letras y si la T resaltaba, lo que hemos visto, el proceso abajo-arriba, era mucho más rápido, ¿no? Pero si incrementamos la cantidad de letras o letras similares y ya la T no resaltaba, pues el tiempo de respuesta iba a ser más demorado. Entonces, ese fue el tipo de estudios que propone Annie Trishman. Lo interesante es que se hizo un trabajo cada vez mucho más científico, cuantitativo, ¿sí? Eh, sobre los procesos, sobre el proceso de atención selectiva. Acá básicamente se está estudiando la atención selectiva. Entonces, acá era, tomaba más tiempo, ¿no? Encontrar la T. Entonces, el tiempo de respuesta estaba en función de la cantidad de letras y si las letras eran competitivas, ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, no aparece la T. Entonces, si no aparece la T, pues tomaba más tiempo en decir no, la T está o no está. Los, los estudios que ella hizo buscando, entonces a través de atención selectiva visual, entonces tratando de describir cómo funciona el sistema de, de búsqueda, rastreo y toma de decisiones basados en el sistema visual, ¿vale? Y bien, entonces estos son los modelos que comienzan a surgir a, a, a partir de los estudios de Annie Trishman, donde... Eh, lo que he resaltado, donde está la T el espacio donde está la T ese sería el, el, el foco atencional lo que se resaltaría, por ejemplo acá no está pero esta que está acá, esto es lo que se resalta ¿sí? de, de la cantidad de estímulos, de la tarea ¿sí? de las intenciones de, del tamaño, la orientación otros estímulos, la ubicación y bueno, la toma de decisiones que se hace ya, eh, el, el modelo también precategorial del atenuador de tresman luego va a venir el modelo de Dodge and Dodge que sería un modelo ya postcategorial, donde después de la categorización semántica es donde se hace el filtro entonces lo que, a través de su modelo lo que va a proponer es que existen eh, diferentes mecanismos ¿sí? de análisis de los estímulos y que las personas van a filtrar, pero después de identificar qué objetos son. Entonces él dice que hay un ya acá, acá, por ejemplo, integra los sistemas de expectativas, el procesamiento lingüístico, la semántica, la relevancia, y en un sistema como de memoria eh, operativa muy rápido es donde sucedería el filtro atencional para, para el modelo de dos Es un modelo más complejo, es un modelo un poco más con mayor cantidad, trata de integrar eh, la diversidad de aproximaciones en, en, en la psicología cognitiva que está surgiendo a, en la década de los 70, básicamente. Y en resumen, entonces, la, la historia de, de los estudios de atención comienzan con, la, con estudiar los procesos atencionales eh, a través de la atención, de, de, de, básicamente en ese fenómeno de atención selectiva, de, de que es un proceso de voluntario, donde primero estudió los modelos de filtro rígido de, de, de, de, de Broavent, seguidos por los modelos de atenuación o del atenuador de Annie Trishman, y tercero por los modelos de filtro postcategorial en memoria a corto plazo de eh, Dos Andos. ¿sí? Bueno, eso con respecto a un resumen rápido sobre algunos componentes de, de la historia de la atención, principalmente desde los modelos cognitivos. Otro, otro hecho relevante sobre esta historia de la atención es la propuesta de Kahneman. ¿sí? Kahneman es uno de los psicólogos más reconocidos, ya les había mencionado que es como el padre este, de esa teoría del modelo 1 y 2, ¿sí? también se, se, es muy famoso por su propuesta sobre o sus estudios sobre heurísticos, ¿sí? y toma decisiones, solución de, de problemas. Bueno, Kahneman va a proponer que en realidad el, eh, un concepto que es esencial para la, toda la teoría de la atención y también en neurociencia cognitiva y en neuropsicología, por eso lo estamos viendo acá, y es el concepto de Arousal. ¿Ya han escuchado este concepto de Arousal? ¿Alguno de ustedes? ¿A qué se refiere el Arousal? ¿Qué creen? escuchado? Profe, no es, Profe, cómo es ¿cómo Estar sí. como. Está un como. Un de alcohol, de alcohol. Muy. Como embobado. Como pendiente. <risa> no sé cómo decirlo. ¿Embobado? No me. No, no tanto. Eh, pues más o menos. Va, ya, ya te digo en qué sentido. Eh, María José, cuéntame. No, pues yo iba a decir que era un tipo de atención, pero no sé cuál específicamente, pero de pronto es un tipo de atención. Un tipo de atención, eh, más, más o menos, está tal vez integrado a uno de los modelos atencionales y sí es esencial, yo creo que eh, los procesos que están vinculados con el arousal son esenciales para que funcione todo, todo el sistema atencional. Natalia, cuéntame. Es como un tipo de activación, ¿no? Eh, traduce, literalmente traduce activación, sí. Pues, o sea, La yo, traducción yo, yo, de la yo, palabra Rosa, eh, en, técnicamente, es activación. Lo que entiendo es como, pues por ese término, es digamos cuando uno está en reposo o haciendo cualquier otra actividad un poco distraído. Y hay un estímulo que activa, o que sí que activa, y que hace que uno dirija su atención hacia ese estímulo. Como que genera que todo el sistema atencional se ponga un poco en juego y empiece a, como a desarrollarse. Sí, también es sentido. Sofía González. Eh, pues yo tenía entendido que era como la capacidad de alerta, como... Y pues, uh -huh. Digamos en el gráfico, como se recibe un estímulo y hay que pues activarse, pero pues estar alerta. Exactamente, entonces también ese nivel de activación depende del sistema de alerta, ¿sí? o está vinculado con, con, con el sistema de alerta. Muy bien, eh, Natalia. Eh, Natalia, ¿vas a decir algo más? Natalia Serna. No, profe, qué pena. Estaba mirando, ahí quien tiene la mano Bueno, entonces sí. Este concepto se propone en la década de los 70 básicamente y lo, a lo que se hace referencia o se comienza a utilizar con mayor robustez en la década de los 70, es pro, eh, se utiliza mucho en psicología clínica, en psicología cognitiva, etc. ¿no? Se refiere como a, eh, a una dimensión, porque no es básicamente algo categorial, sino como que es algo dimensional, ¿sí? como que es una cantidad. ¿sí? Entonces, hablamos de la arousal como el grado de activación. Sí. Entonces, el grado en el que un sistema está eh, activado para la recepción y el procesamiento de un conjunto de estímulos o para la realización de una tarea. ¿sí? Entonces, es el grado de activación. Básicamente, eso es el AROSA. ¿Sí? Y dependiendo del grado de activación, van a depender eh, algunos componentes o atencionales como el estar alerta o no, o estar también como el grado de alerta, ¿sí? eh, que depende sobre unos circuitos de alerta que ya los vamos a, a revisar. Mm, y bien, entonces, ya ahora voy a explicar eso con más detenimiento, que queda más claro en el modelo de Posner. Entonces, lo que tenemos entonces es un grado de activación. Un sistema poco activado será un sistema apagado, ¿no? Entonces, nosotros, cuando estamos apagados? Pues cuando nos morimos. De resto, hay okay, muerte cerebral. De resto, siempre hay un nivel de activación. Si esto no es apagado encendido, sino que es en grados, ¿no? Entonces, el grado mínimo sería como la muerte. Pero tendríamos un incremento en el, en, en, en el tono del arousal o en, la, en el grado de activación, ¿sí? Pasando por grados de bajo arousal, que sería, por ejemplo, como estar sedado, o estar en coma, donde las respuestas son mínimas, pero ante estímulos muy, muy fuertes, tú podrías responder, si sea durante anestesia, en es un estímulo muy fuerte, o los diferentes grados de coma. Sí, ahora, eh, entonces, el coma, lo, eh, eh, lo, en última, lo que me está hablando es qué tan activada está la persona para, recibir, para, hacer, para percibir estímulos un coma leve será un digo un coma profundo será un, un, con una muy pobre arousal cambia un coma mucho más eh, leve se tendrá un mayor grado de arousal ¿no? luego hacia estados vegetativos entonces también nos habla del nivel de conciencia el nivel de conciencia o el estado de conciencia depende del de grado de arousal en sueño profundo, en sueño ondas lentas, tendríamos muy bajo arousal. En sueño REM, tendríamos mayor arousal, y así sucesivamente, ¿no? Si estamos así como embotados, lo que decía hace rato, eh, Mariana creo que era, ¿sí? eh, entonces tendríamos bajo arousal. Pero si estamos mucho más activos, tendríamos más, o sea, más despiertos, como ya estamos a esta hora, estaríamos, más, tendríamos más arousal. Entonces, el nivel de arousal puede cambiar, ¿sí?, pero también, también grados muy altos de arousal entonces de serían estados de hipervigilancia donde estamos demasiado agitados, ¿no? Incluso podríamos llegar a un estado de poco control como un estado de psicosis, de manía, manía, psicosis, donde no somos muy funcionales por sobreactivación, por estar, por tener un arousal muy alto, ¿no? Entonces vemos cómo, eh, ya les muestro, en últimas esto funciona como una U invertida, entonces... Eh, para poder responder a una tarea, pues entonces necesitamos un grado mínimo de Arousal para poder integrar la señal, para poder, primero, filtrarla, procesarla, integrarla, para poder responder basados en los objetivos de la tarea, en qué deseamos, en qué requiere la tarea, ¿sí? Entonces, el procesamiento abajo-arriba sería acá, pero también podría haber un procesamiento arriba-abajo basados en las intenciones, en las evaluaciones en, de las demandas, en, eh, lo, eh, en lo que requiere la tarea, no, en las, en las instrucciones, etcétera, que se integrarían solamente si sí, y solamente si sí, hay un grado mínimo de arousal. Entonces, aquí lo interesante de este modelo es que nos va a indicar que todo el funcionamiento mental va a depender del de grado de arousal, ¿sí? Que este es, esto es un requisito sine qua non, es un requisito importantísimo, es un requisito sin el que no puede haber función, ningún tipo de función eh, o de comportamiento, ¿sí? o de percepción, o, o de eh, lenguaje, memoria. O sea, sin, en un grado mínimo de arousal no habría ningún tipo de actividad o mental o comportamiento. ¿Hasta ahí estamos claros? Que es lo interesante. Y lo mismo, y niveles muy bajos de arousal conllevarán a problemas de memoria, problemas para resolver tareas. Si tú estás muy lento, muy como dormido, muy, ¿sí? tendrás problemas para resolver tareas. Y si estás muy activado también. En esa medida, el, el, el, el, el, el, eh, lo que tenemos es un, un, un, una dimensión llamada el tono de arousal o el grado de activación. ¿sí? Y la capacidad para focalizar estímulos, el control del foco atencional para seleccionar estímulos que están a nuestro alrededor, dependerán del grado de Arousal. Y también otras funciones como la memoria, el lenguaje, dependerán del grado de Arousal, ¿sí? el aprendizaje, etc. A niveles muy bajos de Arousal, tendríamos una muy poca capacidad para focalizar estímulos, por lo tanto, para resolver tareas de memoria, de memoria de trabajo, de lenguaje, lo que sea, ¿no? para comportarnos. Si va incrementando, si nos vamos despertando, si nos vamos poniendo más alertas, va a incrementar el nivel de grado de Arousa. Sí, o sea, si incrementa el grado de Arousa, mejor incrementa mejor la capacidad de focalizar la atención y de resolver tareas complejas. Y, el, y va a haber un nivel medio óptimo de Arousa, que es donde mejor vamos a desempeñarnos en las tareas cognitivas y en nuestro comportamiento, a dar respuestas con rapidez, precisión y eficiencia. Pero si seguimos incrementando el nivel de arousal, porque nos pone, por ejemplo, ¿qué incrementa el nivel de arousal? Estar ansiosos, estar eh, psicofármacos, cosas por el estilo. ¿sí? Entonces, esto nos va a generar es, estados de ansiedad, estados de agitación motora, luego estados de manía si sí, ya no, o sea, no queremos hacer de todo y no hacemos nada y está y, y entonces hay un caos porque no podemos eh, pasamos de un estímulo a otro y ¿sí? sin poder focalizarnos en un estímulo particular y luego podemos estar en, incluso en estados de psicosis donde nos alejamos ya de la realidad donde comenzamos a tener delirios y eh, hasta o sea, estados de incluso de eh, que nos que podemos eh, eh, estar en gran riesgo por sobreactivación Ustedes vean que a mayor arousal no hay mejor eh, funcionamiento, sino el funcionamiento depende de, el, de cómo va cambiando el arousal a través del de tiempo. De, digo, depende la, del nivel de arousal, qué pena. El nivel de, de, de funcionamiento depende del nivel de arousal. O sea, es una, es una función no lineal, es una función en u invertida. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Y digamos, en una persona que tenga eh, el, un trastorno de hiperactividad, ahí como que se podría decir que sus niveles de arosa como que van cambiando eh, continuamente o se podría decir, o sea, no sé. Solo lo, lo, lo revisamos sigue? ahora más adelante cuando veamos trastornos, ¿vale? Eh, Ay, sí. Entonces, por ahora, eh, te anticipo de que es un, el, el, el trastorno de, de déficit de atención hiperactiva es bastante complejo y no solamente incluye esto de la… De, de, de, de, de la o sea, habrían diferentes categorías o diferentes grupos de personas. Unas donde estarían en el, en el polo de inactivación, que entonces conllevarían más como a problemas de atención de, para focalizar la atención, como los síntomas inatentos, de desorientación, otros que lo que tendrían es un proceso de regulación del tono, entonces puede, sí, y otros que tendrían procesos más de impulsividad y ansiedad que estarían sí en el polo de, de sobreactivación y otros que es, es hiperactividad que no es que te, no tiene nada que ver con, la, con, el, con el arousal, sino simplemente es un problema de freno de la, de la motricidad, sí. Yo ahora les voy a presentar mi modelo sobre atención, sobre el TDH y el TDH yo lo divido como en seis grupos. Listo, profe. Gracias. Bueno, bueno listo. Una pregunta. cómo eh, le llamaste a la función de U invertida, es que cuando cambiaste la positiva, usaste una palabra en, en concreto. ¿Una función no lineal? No, o sea, al principio, antes de hablar eh, como del de la curva, dijiste algo sobre la curva, o sea, como que se llamaba la curva, pero no, no lo capté. ¿Fue invertida, no, no sé, eh, no, no, no sé, de desempeño, de no sé. No, no, no, perdón, dale. Después miramos la grabación, no me acuerdo.